La brasa quema feo a los focos en su propio programa. Vamos a ver esto, Rony Antonio, lo que pasó aquí con este muchacho Bras. Adelante, retorno. Lo que todo el mundo piensa y tiene no miedo, miedo de decir. De decir. No. Un aplauso, no, un aplauso, no un aplauso a ese muchacho. Se lo digo. Óyeme, no no se lo digo en la cara. Se lo en la, la cara. cara. ¿Por qué? Es que, que no lo vean. Y tú eres de los foques, bro. No, no, no, no, no, no, no, Oye, sí, no. no, no es que uno lo admira. Es un tipo, yo, yo, yo no le quito su mérito. Estoy hablando de las oportunidades. Le da oportunidad a gente incorrecta. No, ella ha cerrado la puerta a muchos jóvenes. Porque nadie ha dicho que no. Está bien, pero él puede hacer otra cosa. A veces mami. no todo es dinero. Ábrele la puerta a muchos jóvenes que quieren escalar. Claro. Él fue apoyado por empresarios. Apoyado apoyado. Empresario. No, óyeme, porque qué se lo dice, que tú eres la cara en RD de lo, de lo, lo urbano. De lo entretenimiento. Pero ese está yendo a los chimes, ya, ya está eh, dejando su norte. ¿Tú entiendes? Yo lo que quiero saber ahí. ¿Y quién le ha dicho, quién le ha dicho a los foques que a nosotros nos interesa ¿A quién está chuleando la perversa? Pero mira lo que está haciendo. No, no me importa. Que ahí tiene más... Yo voy a ver aquí que ella fue el like Que él lo entrevistó, un historiador Que te educa, educa sobre el país de aquí lo voy a ver no, cuando no, se haga no, la entrevista no, no, no, entera Sí, sí, pero que bueno, estamos Si tú eres un influencer Tú tienes que llevar Tu público, tú entiendes A, a, a, a otro escenario Porque cuánta, cuánta entrevista no está bien que el Cherry Es, es, es de él Tú sabes, el maní del Cherry. Pero aquí hay... No, no mencióname tú uno que no se le ha dado la oportunidad ahí. Ah, de los raperos que no han sentado ahí. No, y... ¿Cuál este Ahora le ha cogido con el lápiz. Dice que Kay tiene, la tiene la la más dinero, dinero que el lápiz. Eso para buscar dinero. Que agarre un chamaquito de estos que está subiendo. Ven, vamos a meter mano contigo. Brasa. Oye, la historia de Brasa. Porque Brasa tiene mucho dinero ahora. Tiene mucho dinero. Compositor, ¿verdad? compositor. Ha compuesto a Bob y a Yorlow. Tú entiendes. No, a claro, ese chamaquito duro. Eh, ¿Pero cómo o sea, logró él? Adivina cómo logró eso. Un email que mandó. ¿Me entiendes? No. Como yo que, vi, que vivo, si tú ves el Instagram mío, tú ves todo eso, todo eso influencia que le digo yo, por favor, porque todo eso yo lo voy a tirar a el día que Dios me dé la oportunidad. Aunque tú tengas aunque tenga 500 seguidores, pero está buscando la forma. ¿Me Le llegue. escribo, le escribo. El mismo, una persona que me gustaría compartir a mí, el doctor Natra, le, le, cri, le escribo todos los días. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Tú entiendes? ¿Eh? Entonces, este muchacho Brasa lo gorró. ¿Qué es eso ahora? Pero es el peor que a lo foque, Increíble, los foques, doctor. Dios mío. <risa> ¿Eh? El peor No, no, que a pero foque. yo me identifico con su personaje, con, con su vuelta, aparte de lo, de lo personal. Pero Brasa intentó muchísimo, lo logró con un email que mandó a Puerto Rico. Y gustó una canción de la D. Y por ahí, ya tú sabes, a Bad Bunny... Puedo imaginar cuánto más boni le da. Él. Pues, pues componerle, componerle saca seis, eh, eh, no, no, eso es problemático. No, el <ríe> teléfono está vuelto loco, groña, aquí. Pues bien, y lo que te digo es la oportunidad. No es que usted tiene que apecharse con nadie. Porque a los foques, dueño de... Eh, él logró su mes. Eh, ¿Por qué es que ponen esto aquí de... <ríe> Pero no estamos en política Rafaelito. Ya ¿Y la política es, pasó. Ay, ay, ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú entiendes? Entonces lo que digo, porque yo no puedo mandar a los foques a que ponga lo que yo quiera, porque es opcional, el ver a los foques, yo no lo sigo. Yo no lo eh, veo, yo no lo veo. Yo no lo sigo. Yo sigo. Yo me veo la chácata cuando sube los productos y sale con, con su, A la chácata. <risa> ¿Tú yo no a la chácata? chácata. Ma, no, yo sigo la chácata, yo no veo a los foques, porque lo que ella anda buscando es controversia, no ayudando. ¿Tú entiendes? Entonces, en a los foques, ¿no? en Japón tú mencionas a los foques ya lo conocen porque él es una empresa. Es una empresa, claro. Sí. Es una empresa, pero se ha desenfocado. Sí, se ha desenfocado ¿Tienes? mucho. En el, el, el contenido reciclado, eh, ese contenido desechable, contenido que al otro día ya no sirve. No, porque, y que y quería agarrar la esposa de Moza los otros días. Tú no viste como queréis buscar sonido, sonido ¿sí? bro. No, Ellos no, se padre. combinaron también porque ella es otra. No, tú no, crees es que se sí, que... pienso ah, que sí, no, no, no, no. Sí, sí. ella, otra, ella es otra, ella es otra sonidita seguir. también, no esa es mujer otra tiene sonidita, sí, sí, Alessandra es otra sonidita, Alessandra sí. está lo más sí. bien no, no, no, y cuando no. cuando Moza va a tirar un tema, ella sale ahí, sale ahí ah. a Eh, es un sonido, ¿verdad? es igual que, que la PB, y esa y Cherry, eso es película, eso no, de... no, eso es película, eso es no, de Cherry, pero yo no creo que esa mujer se preste para eso, la de Cherry ni el nombre, sabe? De ella. Cherry, ¿cómo se llama la peli? No, que esto es nuevo. Digo que están enamorados. <risa> <risa> Oye, que esto es nuevo. Esto dije. es increíble.